En nuestras presentaciones, de acuerdo a sus gustos de música grabada. Y a la vez, nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones, de acuerdo a sus gustos de música grabada.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 Llamado de ser, está contigo esta noche Esta noche se amanece Agradecemos su referencia El sonido llamado de ser, está contigo esta noche Con el sello y la firma, candela la firma Candela De la buena música sí. Nancy. De la buena música Nancy. De la buena música Nancy. De la música Música, sabor, alegría, y audio, e iluminación, con imaginación, hola, oh, noche. La. Nuestro espíritu de lucha, nos ha vuelto a poner en el camino de los muros. en México, Mexican Azteca. Cubia, México, Azteca. Cubia, México, Azteca. Cubia, México, Azteca. Las joyas debajo del baúl de los recuerdos. Las joyas debajo del baúl de los recuerdos. Las joyas, las joyas, las joyas. Las joyas, las joyas. Las joyas de Maju del Baúl de los Recuerdos